esto, eh, arrancamos el programa porque hoy vamos a hablar de, de un tema que eh, cada tanto se pone sobre el tapete y que tiene que ver con las adicciones. Para eso está con nosotros el doctor Sergio Zaraco, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina. Muchísimas gracias por venir doctor. Un gusto, y No especifique un título porque en realidad queremos hablar de Adicciones en general, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué pasa realmente en Mendoza con este tema? Eh, el, el, el tema de las adicciones es muy amplio. Sí. Y a veces uh -huh. se confunde eh, en, en, en, en verlo todo como una sola patología. Uh -huh. eh, tiene que ver con, eh, con cuestiones psicológicas, sociales, genéticas, que a te, llevan a tener una mayor o menor predisposición a generar ...este tipo de, de, de, de patología uh -huh. eh, y lo tenemos que entender como una enfermedad... ...porque eh, tiene esto un síndrome, es un conjunto uh -huh. de signos, síntomas... ...y distintas eh, eh, variantes que pueden existir en donde están eh, una dependencia... ...que tiene que ver con los trastornos alimentarios, la, eh, el, el juego que son la claro, tiene que ver con las compras, uh -huh. eh, una adicción a aquellos que tienen a, a comprar en forma compulsiva, uh -huh. a la, a, al uso de artefactos eléctricos y las drogas. Claro. Y si nos concentramos en sustancias, eh, a ver, el mayor problema entiendo se dan con las legales, pero las ilegales no se quedan atrás. Es exactamente igual, o sea, el hecho de que sean legales o ilegales es una mera circunstancia de lobby o, o aceptación social que han llevado ...a que sean más aceptadas... ...pero uh -huh. todas son igual de peligrosas... ...el hecho es que las legales por serlo... ...tienen una más fácil accesibilidad... ...tabaco y claro. alcohol... ...tabaco y alcohol... ...en donde eh, se va sumando rápidamente marihuana... Uh -huh. este, ...por esta fácil accesibilidad y naturalización... ...que va generando un impacto cada vez mayor... ...y esto rebota en la parte asistencial... Claro. ...y por supuesto en eh, estos problemas asociados... ...que tienen que ver con sustancias... Como para entender bien, cuando hablamos de drogas estamos hablando de sustancias psicoactivas, específicamente dentro de todos, todas las drogas. Uh -huh. Es decir, que aquellas que tienen una actividad en el sistema nervioso central y que van a modificar los químicos cerebrales, todas modifican dos químicos fundamentales que tienen que ver con el estado de ánimo, como es la serotonina, uh -huh. que mejoran el estado anímico y por eso invitan a seguirlas consumiendo porque lo hacen sentir mejor. La dopamina que tiene que ver con el placer y es aquella también que va a actuar sobre un área cerebral específica que es el, el, el área de recompensa que es lo que invita a, a, a seguirla consumiendo aunque uno no tenga esa voluntad. Pero esta acción refleja en el área de recompensa, lleva a seguir este estímulo y también modifican otros neurotransmisores eh, eh, eh, algunas sobre lo que es la adrenalina, sobre todo las que son estimulantes, como la cocaína, la cafeína, la nicotina, para ver de las legales e ilegales. Uh -huh. Otras actúan sobre el sistema GABA, que tiene que ver con el control de la ansiedad, como por ejemplo, eh, eh, tenemos la marihuana, el alcohol los tranquilizantes que actúan sobre esas, estas uh -huh, áreas uh -huh. y que este tipo de consumos muchas veces están estrechamente relacionados con la condición en que está la persona por claro. eso está tan complejo ojalá uh -huh. que fuera el, eh, las drogas el problema de las adicciones porque yo la aparto la, la controlo y desaparecería el problema. Claro, porque cuando hablamos de una persona que tiene algún problema de adicción, automáticamente le mandamos la culpa a las drogas y me parece que las drogas es consecuencia es una de consecuencia. algún problema en lo psicológico, en lo social, o, en el entorno o en donde, donde, está encuentra, la persona. Eh, donde encuentra, donde eh, encuentra eh, en el consumo de esa sustancia uh -huh. un químico que le ayuda a paliar el síntoma. Uh -huh. Por ¿Qué? eso el abordaje de las adicciones. Tiene que tener esta visión, uh -huh. desde el apoyo psicológico para ver qué está sucediendo o cómo puede manejar esta circunstancia que la hace insoportable o intolerable y que a ayuda a aplacar esta angustia, este desasosiego que puede tener o incertidumbre que al tomar esta sustancia se siente mejor. Uh -huh. Entonces es necesario dar herramientas y un acompañamiento desde el área de la psicología desde lo social que también generan situaciones Totalmente. de frustraciones, uh -huh. desde lo económico... Desde, el, desde situaciones del bullying el y El demás, entorno también donde uno puede que, llegar a Que vivir. generan que estos, esto que vemos eh, que es tan, tan frecuente ahora en los colegios lo que hace el bullying y tan intenso uh -huh. que va generando afectaciones que ni, si no se maneja desde el contexto social que lo naturalizamos o desde el psicológico para poder manejarlo este, cuando eh, llega alguna de estas sustancias porque por alguien le convida por imitación o, o por distintas circunstancias Nota que por un rato se siente mejor. Claro. Y acá entra el otro aspecto que es el químico o toxicológico, en donde dispara estas modificaciones de los químicos cerebrales que ya se hace en esta área de recompensa la necesidad imperiosa o sea ya no consumo para paliar un síntoma sino consumo porque el cerebro me lo está pidiendo. Qué difícil debe ser tratar ¿no? a una persona que tiene algún problema de adicción para el, los psicólogos o el equipo que lo acompañe cuando esa persona no quiere y no quiere reconocer que tiene un problema qué difícil que tiene que ser para la persona y también el acompañamiento para la familia de la persona para que también lo puedan acompañar. Y, esto, y es, es eh, lo difícil para el éxito. Claro. Primero saber que, que el término adicción es sin palabras uh -huh y que a veces no lleva a entender o comprender que, que está en esta problemática. O sea, la negación es el primer aspecto y esto tiene que ser contemplado. Pero lo otro es que, por más que hagamos todo el acompañamiento, porque muchas veces estos pacientes se internan, se tratan, se deshabitúan a la sustancia, haciendo este abordaje integral y se estabiliza porque está en un, en un ambiente contenido y eh, regulado. El hecho es que cuando se da el alta, a los dos, tres, cuatro meses vuelve otra vez a ingresar. Porque si está alta, se da y vuelve otra vez a ese mismo territorio uh -huh, en donde uh -huh. eh, tiene este sufrimiento y va a, a caer otra vez a, a aquello que le da esta solución química artificial y se recae otra vez. Por uh -huh. eso a veces en muchos centros de rehabilitación, ¿qué hacen? Eh, los cambian de, de provincia o los uh -huh. sacan de su est estado, cosa de hacer un reseteo de su vida e iniciar en un nuevo ambiente mucho más protegido. Claro. Y ahí es donde tenemos que entender que a veces es tan difícil. Porque volver otra vez al, al mismo contexto de amigos o al mismo contexto de, de, de, a nivel familiar, que por ahí no es el adecuado y es el que derivó en esto, es donde lleva a que haya tanto fracaso. Leía, doctor, que entre eh, las drogas más consumidas en la Argentina están alcohol, tabaco, uh -huh. marihuana, uh -huh. éxtasis, éxtasis líquido, ketamina, cocaína. Eh, y quería preguntarle... Eh, ¿Qué pasa con el tema tabaco, que también sabemos se consume, y qué pasa con todas estas que mencioné en Mendoza específicamente? Los números son muy similares. Sí, sí. Hay de todo esto en Mendoza, digo, sí. porque por ahí creemos que ha no, ¿viste? Que no nos pertenece, que es de, no sé, de, de Buenos Aires, de las grandes capitales. No, esto está de... exactamente igual. Este, yo siempre planteo eh, el, el tema drogas es lo más democrático que hay, porque alcanza en forma igual a todo grupo social a todo grupo económico, eh, no diferencia género eh, y que alcanza directamente y lo que cambia las sustancias a lo que se tiene eh, accesibilidad de lo claro. económico, de acuerdo al tipo de nivel económico de la sustancia que se va a consumir uh -huh. y va a depender también de las características de la persona, por ejemplo los adolescentes eh, eh, eh, que están con más cuadros de angustia, de ansiedad les pega mejor aquellas que actúan sobre el sistema GABA, sobre lo que tiene un efecto ansiolítico, alcohol y marihuana. Uh -huh. Aquellos que tienen una mayor eh, eh, necesidad o exigencias de estar más activos, más despiertos, necesitan sustancias que los estimulen, cafeína, cocaína, y que esto tiene que ver con esto que decíamos, como esta especie de automedicación, que uh -huh. encuentran la sustancia, aquello que le da una solución, pasajera, uh -huh. pero que tiene el efecto secundario de generar una dependencia. Qué, qué y ahí pasa es lo con la automedicación que por ahí aparecen recetas que son truchas o que uh -huh. algún amigo te lo hizo, por ejemplo, personas que tienen problemas para dormir en la noche, uh -huh. con ataques de ansiedad, o personas depresivas que están en este consumismo de no poder vivir sin tener alguna pastilla. Es, Eso ya también es, es, es... exactamente igual. ¿Y ¿Cómo eh, se trata los, esa los persona? psicofármacos? Uh -huh. Eh, legales uh -huh. eh, eh, también son sustancias psicoactivas uh -huh. eh, ¿qué diferencia hay? que al ser medicamentos o sea, las drogas es toda sustancia química que al ingresar al organismo produce un determinado cambio y que eh, Agua, cuando aguua. pasan las cuatro etapas de investigación uh -huh. que aprendimos muy bien con el tema de las vacunas eh, alcanzan ese estatus de medicamento por su seguridad y eficacia uh -huh. estos medicamentos tienen menos efectos secundarios que lo que puede tener una ilegal Claro. como el alcohol o la marihuana, por uh -huh. ejemplo, que tienen otras consecuencias. El hecho es que generan esta dependencia y que no resuelven su problema de base. Claro. Generalmente cuando viene un paciente a, a consultar por un problema del, del sueño... Eh, lo primero que hacemos no es recetarle un tranquilizante Sino abordar lo que se conoce como la profilaxis del sueño Hábitos y costumbres que ayuden a conciliar ese sueño Los inductores de sueño tan famosos ahora que, que aparecen ¿Qué, qué onda? Eh, que la gente joven los está consumiendo Exactamente Y estos están, también son eh, benzodiazepinas, muchos de estos uh -huh. O fam, eh, familiares cercanos a la benzodiazepinas Que actúan también y generan dependencia Entonces uno lo tiene que usar como última herramienta porque no resuelven el problema, o claro, sea, estoy, lo, tapan. Eh, lo que hago es un arma de doble fila, uh -huh. porque no resuelvo el problema, lo enmascaro, es pero este problema uh -huh. al no ser resuelto va tomando mayor volumen, mayor complejidad y que es importante reconocerlo y hacer este acompañamiento desde el área de la salud mental para que yo lo pueda resolver y ver ese medio vaso vacío, verlo como que está medio lleno y son herramientas y estrategias que me hacen poder continuar con distintas herramientas que hay Como siempre hemos dicho Siempre que llovió paró eh, Hay situaciones que son peores Y que uno puede hacerlo más tolerable o llevadero en su habitualidad Doctor, volviendo al tema de las drogas ilegales Cada vez se arranca a más temprana edad uh -huh. También Mendoza eh, juega en, en, en esa estadística Como en todos los No hay nada que lo diferencie Estamos nada. en Argentina ¿A qué edad? A los 12 años, 12 años. Ha disminuido el, la edad de comienzo de las sustancias ¿Con qué? generalmente es alcohol, marihuana, son las sustancias que eh, eh, tienen mayor accesibilidad y por esta condición porque les pega mejor claro. y les ayuda a contener estos estados de ansiedad. Y lo otro, ante la ausencia de eh, eh, políticas sostenidas en el tiempo que generen una conciencia en cuanto a la percepción del riesgo. La percepción del riesgo es un constructo social que hace ver a las, a las cosas más o menos peligrosas. Uh -huh. Así tenemos que hoy se ve como divertido el último primer día. Uh, y es sí, altamente claro, peligroso, sí, no sí. por la borrachera, sino por entender que el alcohol es una sustancia neurotóxica por debajo de los 18 años. Por eso está prohibida la venta o el consumo de alcohol, porque el, el cerebro aún no ha culminado los procesos madurativos y tiene un impacto altamente negativo en lo que hace a la funcionalidad. Y esto se traduce en los fracasos educativos. Sí, y con el PACO, concretamente, ¿qué, qué información el, el tenemos? El PACO, eh, a ver, todos se han centrado en el PACO porque eh, no incomoda a nadie. Uh -huh. este, eh, los que están en, en el tráfico de drogas, este, porque el porcentaje es muy bajo de consumo, uh -huh. genera una rápida adicción, pero es bajísimo, estamos hablando con porcentajes sumamente bajos, tienen uh -huh. un, un impacto negativo eh, y que... Eh, eh, desvía de hablar aquellos que genera problemas. En donde si hablamos del alcohol, que teóricamente está prohibido a menores de 18, tenemos que 7 de cada 10 jóvenes menores de 18 ya consume alcohol. Mm, qué y cuando hablamos de marihuana estamos en el 14%, o sea, casi 2 de cada 10 menores. De, de, de 18, 18 años uh -huh. ya consumen estas sustancias ¿Sí? y ahí tenemos que entender el paco se da en áreas muy específicas estaban relacionado con ciertas cocinas por, por la rápida dependencia que genera eh, y por el efecto propio de la cocaína es muy devastador pero hoy tenemos una alta presencia del consumo de estas dos sustancias que mencionamos uh -huh. y que nos preocupa porque es distinto el, el, ...los consumos problemáticos en un cerebro que ya ha culminado la maduración... ...por arriba de los 18 o 20 años, donde ahí tenemos los fenómenos agudos... ...pero en los otros deja una secuela, un daño muy importante... ...y que afecta a esto que decíamos, lo que hace a áreas cerebrales... ...en el cerebro prefrontal, que tiene que ver con el, el pensamiento abstracto... ...el procesamiento de ideas, la memoria... Y que esto lo que nos sorprende de las pruebas en, en, en primarias, secundarias, eh, que por qué sucede y que por ahí se le termina echando la culpa a las matemáticas o a los docentes, uh -huh. pero el problema es el sustrato y que esto también tenemos que analizarlo, que nada uh -huh. se habla de la exposición de estas sustancias durante el embarazo, en donde uh -huh. ahí no hablamos de la persona gestante, sino del feto que está en desarrollo, donde ese impacto es mucho mayor, porque está en plena... Eh, multiplicación las células que van a conformar el sistema nervioso central y el alcohol por ejemplo altera la migración de estas células a, a, a neuronas y las conexiones que van a tener entonces toda la evidencia a nivel mundial demuestra que el consumo de alcohol en el embarazo debe ser cero claro. y tendría que haber campañas mantenidas y muy claras en todos los centros y establecimientos uh -huh. diciendo que si estás embarazada alcohol ni una gota porque uh -huh. ahí ya estás definiendo los resultados que pueda tener a nivel académico, donde el niño nace normal, pero después, cuando empieza la escuela, empezamos a ver falencias, sobre todo en las áreas matemáticas, claro. lingüísticas, síndromes de hiperactividad o déficit de atención, que cada vez están mucho más me medicados los niños. Uh -huh. Vemos que es eh, impresionante. ¿Medicados los, los chicos chiquitos? Claro, sí, por el déficit de atención. Déficit creo. de atención, con ritalina, uh -huh. hay muchos con antipsicóticos, eh, ...como Risperidona... ...con chicos de 7, 8, 9 años... ...y que si vemos la realidad... En, en, ...en ciertos ámbitos donde existe este consumo... ...que es importante... ...y a veces en las mismas maternidades... ...tienen que ir las obstetras o las enfermeras... ...a pedirle a quienes están... Eh, ...allí internadas para tener familia... ...que no fumen uh -huh. marihuana... Este, ...y que eso... Eh, si, ...cuando se aborda... ...del área de salud mental del hospital... ...y se les explica esto... ...inmediatamente hacen abstinencia... ...porque nadie... Se ha dedicado a explicarles que esto que consumen no solo le está haciendo daño claro. a quien le está fumando si o, no o, o, o tomando, sino al niño... Y que esto se traduce cuando empieza la escuela. Ya empezamos a ver que están estas falencias. Hablabas, bueno, de embarazos y de hospitales, y se me viene a la cabeza lo que se estuvo tocando también en los últimos días, que tiene que ver con la ley de salud mental. Uh -huh. Y se hablaba mucho, también se discutía el tema de la economía en los hospitales. Exacto. Vamos a hablar acá en Mendoza. ¿Cómo están los hospitales hoy preparados para personas con adicciones, para lamentablemente mamás que sufren alguna adicción y que necesitan contención o en el momento que el bebé nace? ¿Cómo estamos eh, en Mendoza? Eh, en ese... Existe la ley que exigía que eh, los hospitales monovalentes... desaparecieran, desaparecieran tendieran a desaparecer. Y acá eso necesita recursos económicos uh -huh. en cuanto a recursos humanos y lugares, que es lo que lo convierte en más dificultoso. Tienen las áreas de salud mental los hospitales, el hospital central tiene, eh, va cubriendo las guardias también, pero el tema es que necesitamos también personal de enfermería que esté entrenado a atender estos pacientes. Y se hace muy difícil en una sala o en la misma sala, internar a un paciente que está con un trastorno o un brote psicótico al lado de alguien que está internado por un cuadro de apendicitis. Es que ya la idea pasó en el hospital que... del Carmen una vez, uh -huh. que terminó un paciente que estaba internado golpeado por otro que tenía un trastorno psiquiátrico. ¿La idea eh, no es que tuvieran los hospitales lugares específicos? Eh, eh, la idea es que tuvieran la, la internación mixta. Porque si tienen lugares específicos, para eso tenemos los hospitales monovalentes. Pero es toda una especialidad y tener personal y recurso humano que esté capacitado para abordar y contener a estos pacientes. Uh -huh. Y eso necesita un recurso económico que es el, el, la gran falencia que tiene todo el país. Uh -huh. claro. Hoy lo estamos viendo en sí. forma clara. Uh -huh. Sí, sí. Sus colegas o algunos de sus colegas en el país dicen... No es que haya que tocar la ley que hay, hay que implementarla completamente y para eso son necesarios los recursos. De hecho, tuvimos aquí una psicóloga especializada en el tema que decía, no es momento de rediscutir la ley, que puede tener mejoras, puede tener, pero no es momento de rediscutirla, sino de implementarla en su totalidad. Opina lo mismo eh, Es necesario, pero hoy tenemos instalado y que funcionan perfectamente Los hospitales monovalentes, los dos que tienen la provincia Son hospitales abiertos, nadie está ahí preso uh -huh. El eh, siempre, siempre han y, estado Carlos, y el Pereira. Carlos Pereira Son hospitales abiertos, tienen eh, esta condición Pero el tema es que acá eh, se incluyó a eh, eh, los pacientes con consumos problemáticos Dentro de la ley de salud mental claro. Y que acá es más complejo Si bien muchos tienen una patología dual y que tienen que ser atendidos desde el punto de vista de, de, de, la, de la ley de salud mental, también hay otro aspecto que tiene que ser desarrollado y que tiene que ver en esto, en la, en, en la prevención primaria y en lo que hemos estado hablando hasta recién, de es generar todas las políticas necesarias para que no haya nuevos eh, adictos. Uh -huh. Porque cuando el consumo empieza a más temprana edad, la posibilidad de hacer una dependencia es mucho más altas que si alguien empieza a consumir en edad adulta. Uh -huh. Por eso todas las campañas van apuntando a este grupo etario, uh -huh. porque claro. es para asegurarse al cliente que va a seguir consumiendo la sustancia. ¿Se, se, ¿Se puede saber o se ha visto más o menos cuáles son los disparadores de los chicos jóvenes que llevan a, a consumir o a caer en las, en las adicciones? Uno es la, la baja percepción del riesgo, uh -huh. producto de la ausencia de campañas que generen uh -huh. esta, esta, esta, esta información. Uh -huh. Trabajos que hemos realizado nos indican que solo un cuarto de eh, los encuestados tiene eh, o dice tener información suficiente qué efectos tienen las sustancias sobre la salud y el cuerpo. Por otro lado, lo que hay que trabajar es en, en el acompañamiento de de, de fortalecer estos eh, neurotransmisores, dopamina y serotonina a través de actividades donde el verdadero éxtasis se pueda lograr a través de un éxito en nuestra Mendoza, alcanzar una cumbre de una montaña, una actividad deportiva una de, de, de actividad eh, artística que lo recreativo sea el deporte, el, el juego el arte lo lúdico, eh, lo, se ha perdido un montón y, lo lúdico hoy lo lúdico son las drogas, nos claro. han hecho creer que el consumo es recreativo. Entonces acá tenemos esto que genera esta confusión y que ante jóvenes que hoy están con una frustración muy marcada por una cuestión lógica, cuando uno les pregunta qué querés ser cuando seas grande, este, en una encuesta que se hizo en el país decían o querían ser futbolistas o narcotraficantes o este, famosos. Uh -huh. este, donde antes querían ser bomberos, enfermeros o, o, o, o, o policías porque se veían volcados en, en, en, en, en estos grupos sociales que eh, eran, eran, eran eh, de guía. Eran los la, la maestra uh -huh. o, o quién estaba ahí en el claro. barrio. Esto que genera esta sensación de angustia, que están eh, sin ganas, sin voluntad, y que cuando salieron y le convidaron por primera vez la sustancia, uh -huh. activó estos neuroquímicos cerebrales y que eh, eh, se sintieron mejor. Por lo tanto, o nos han hecho creer que el sabor del encuentro es una cerveza, claro. donde el sabor del mm. encuentro y es la con juntada. quien estoy. Es el claro. Entonces yo pregunto, ¿quién va a estar para ver si voy o no voy? Acá lo que hoy preguntan los chicos es... Hay para tomar. Que le, le, uh -huh. Leía que en la mayoría de los casos se inician así, de manera grupal, sí, social, así es como imitación. arrancan la ¿Eh? mayoría. Uh -huh. A mí lo que me llama un montón la atención, por ejemplo, en los lugares bailables o por ahí alguna foto que ves en las redes sociales de gente que va a bailar en lo que son las drogas legales como la uh -huh. bueno, el, el alcohol, que ya en los boliches no se ve a los chicos con un vaso de alcohol, sino que se ve con muchas botellitas de agua, que eso es que ha bajado la consumición del alcohol. Por, el, por la droga que hay en los boliches. O hay o éxtasis, por eso bueno, hay claro, agua. Claro, claro, es impresionante. Sí, bueno, los chicos no toman, son más sanos, no. Esto hace muchos años, me, me, me comentaba alguien, dice que veía en, en, en España, que saludables que son allá, ¿Sí? que todos toman agua. donde le explicaron que era por la presencia de éxtasis, comprendió. ¿Qué te genera el éxtasis que requerís de agua? Eh, dentro de lo que hace a, a reducción de daño, eh, como eleva mucho la temperatura corporal, eh, el, el, el alcohol deshidrata y, y, y su efecto vasodilatante, entonces hay más riesgo de tener un golpe de calor y complicaciones. Entonces lo que uno tiene que tratar de estar es bien hidratado. Claro, te genera como, me imagino, como mucho... Eleva la temperatura claro. corporal por acción directa en el centro termorregulador y por la actividad física que claro. lleva. Claro, claro. Pero eh, nos encontramos con esto, hacer creer que la marihuana es más saludable que el tabaco y es totalmente falso. Uh -huh. Dije que en una encuesta el 61% respondía que tenía la, la creencia de que la que marihuana era más es más saludable que el tabaco. En, en, en la encuesta que hicimos desde el, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, del Observatorio de Problemáticas de Consumo, preguntando si consideraban a estudiantes universitarios que era de mayor riesgo, Respecto al tabaco, el 95% nos dijo que era de gran riesgo fumar tabaco. A la misma pregunta sobre marihuana, solo el 40% ah, que coincide con este otro claro. dato. Esto es un estándar claro, claro. que se mantiene. Consideran que es de gran riesgo, o sea, el 60% dicen que no es de gran riesgo. Por, este, por esta publicidad falsa, ya que se fuma, lo que genera cáncer y EPOC es el humo, uh -huh. sea de tabaco o de marihuana, entonces eh, eh, tiene eh, efectos cancerígenos, benzopirenos en el humo de marihuana y que en el caso del de tabaco que tiene una sustancia estimulante que es la nicotina que genera riesgo de arritmias, la cardiotoxicidad y demás, este, mantiene estimulado, despierto, activo. En cambio la marihuana tiene un efecto depresor, actúa sobre el sistema GABA como los ansiolíticos y además hay receptores específicos <tose> a nivel cerebral, conocidos como cannabinoides 1, uh -huh. que entorpece o afecta todo lo que hace a las capacidades de pensamiento, asociación de ideas, inicio y terminación de una función, memoria, si es altamente negativo el consumo de marihuana para las habilidades y destrezas a nivel mental uh -huh. y motoras también. Sumado a que hoy ya la evidencia es muy clara que cuando este consumo se produce en la edad adolescente, aumenta significativamente el riesgo de que aparezcan trastornos psicóticos uh -huh. no es que los produce, sino los gatilla y hoy es muy frecuente con cualquier experto en el área de la salud mental encontrar jóvenes con trastornos psicóticos y el antecedente común es el consumo de marihuana a corta edad Mira, qué tremendo. Eh, dado como están las cosas la otra vez hablábamos con el presidente de la asociación argentina de cannabis que uh -huh. hablaba de su posición a favor de la despenalización de la marihuana eh, entonces yo le planteaba que se iba a ser necesario, así como hoy se mide el nivel de alcohol en sangre para alguien que conduce un vehículo, que también se midiera el consumo de estupefacientes. Eh, no, no creo, yo ya estoy volando lejos <risa> y alto, pero eh, no cree que, que dado todo lo que usted cuente, cuál es la, la realidad, que por ahí ignoramos, pero es la realidad... Eh, que, que ya debería empezar a pensarse en esto en un control en el consumo de sustancias sí, por el riesgo que implica un conductor lo hemos, también lo hemos planteado en Pero... España cuando se puso tolerancia cero para el alcohol esa, esa gran bola de nieve que era el alcohol fue desapareciendo y quedó en la presencia de, de marihuana que como decía afecta la motricidad igual que el alcohol uh -huh. triplica el riesgo de accidentes según la Organización Mundial de la Salud y es peor que, aún, que el alcohol porque el alcohol hace hidrosoluble se va metabolizando y desaparece en X cantidad de horas dependiendo del nivel de alcoholemia. Uh -huh. En cambio la marihuana como es liposoluble se acumula en la grasa. Y esto hace que perdure mucho más tiempo ah, el efecto el de la marihuana hasta 24 horas después de haber eh, fumado uh -huh. un faso. Uh -huh. Y esto es el, el, el, el gran peligro que hay. Y hoy hay técnicas muy sencillas que es a través de la saliva, un pequeño hisopado en la saliva, se controla en un lector e inmediatamente nos puede decir si hay presencia de marihuana o cocaína, Hoy tan frecuente, por ejemplo, en los conductores, uh -huh. de, de, de, de, de transportistas que tienen que estar activos, despiertos, y que en muchos de los accidentes se encuentran cuando está presente. Y esto tendría que estar eh, incluido porque a veces alguien no está en condiciones de manejar y le da la alcoholemia cero. Ajá. Pero, Pero resulta que está no, igual que por, afectado. Por eso se lo decía, así que bueno, teléfono para nuestros legisladores. ¡Trin! Eh, la ley lo dice claramente, o sea, la ley dice que no se puede conducir bajo el efecto de alcohol o este o paciente. Lo que hay que hacer es tomar la decisión eh, que esto eh, en, en, en Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires y también en Capital Federal se estaban haciendo estos controles. Antes era más di dificultoso porque había que tomar muestras de orina, Ajá. Eh, pero hoy, hoy con detectores sencillo. en salivas son Entonces, rápidos, los hacen en todo el mundo y son altamente confiables. Si la ley ya lo abarca, teléfono para el Ministerio de Seguridad. Eh, que eso eh. genera y ayudaría a disminuir el consumo. Qué bien. Eh, doctor, muchísimas gracias. gracias. Como gracias, siempre, gracias. un placer. No, por favor, muchas Hasta gracias. Hasta luego. Gracias.